Bien, vamos a hacer este ejercicio eh, de tangencias en el que nos dan una recta y una circunferencia con su centro. Nos piden trazar las tangentes a la circunferencia dada esta dirección, es decir, que sean paralelas a R. Eh, es muy sencillo, simplemente tenemos que, acordar, que acordarnos que una recta y una circunferencia, si son tangentes, el punto de tangencia está en la perpendicular a la recta por el centro de la circunferencia. En este caso, yo no sé exactamente cuál es la tangente, pero sí sé que tendrá esta dirección. Con lo, por lo cual, yo puedo hallar los puntos de tangencia trazando perpendiculares a R que pasen por el centro. Y una vez que tenga los puntos de tangencia, sé por dónde tiene que pasar eh, la, tan, las tangentes. Así que lo primero que vamos a hacer es, con la escuadra y el cartabón, nos vamos a alinear eh, con, con la recta, con la dirección que nos dan. Y una vez que tenemos esta dirección, vamos a trazarla perpendicular a ella, pero por el centro de la circunferencia. Trazamos esa perpendicular y obtenemos este y este, que serán los puntos de tangencia por los que ha de pasar la tangente. Así que ahora volvemos a alinearnos con la recta y trazamos una de las soluciones y la segunda de las soluciones paralelas a la recta inicial, pero por esos puntos de tangencia. ¿De acuerdo? Esta y esta serán las soluciones. Nada más, espero poder haberos ayudado. Cualquier duda me podéis consultar. Gracias.